Habíamos dicho cuando nos fuimos a la pausa está con nosotros el señor José López Niño López realmente, verdad que como todo el mundo lo conoce un gran amigo un hermano que está eh, de frente ahí luchando en el ayuntamiento bueno. en, el, en el área de obras públicas. Buenos municipales. días, niño. buenos días Niño, cómo tú estás mi hermano. Buen día para todos ustedes. Muchacha, ¿Entonces tú Amado. no eres de cenovito, eres de bandera? Bueno, de bandera un, un poquito. La misma cosa. Un poquito más para él <risa> ¿Mapa dónde? Dos kilómetros más para adentro. Bueno. Bien, bien escondidito, madre, tú sabes. Niño. Después de Andrea Costa. Ya, ya. ya entendí. Se nos viene la capital. Ya. Claro. Mira, niño. Hemos visto un ayuntamiento que haya iniciado, obviamente, que le hemos reconocido que estamos en tiempo de pandemia, pero que inició con un gabinete y finalmente el gabinete, al ganar el partido PRM, se le ha ido prácticamente todos al sector al, al gobierno al estado central, al gobierno central al gobierno central y tú has llegado y hemos visto una, una acción en principio de de bacheo y algunas cosas pero cuál es el plan para san francisco de macorís en lo inmediato porque tenemos bastante problema y sobre todo, inbornales abiertos. Mira, eh, Francis, y a todos ustedes amados, sí. a la señorita Carolina, eh, y al pueblo de San Francisco de Macorís. Eh, para nadie es un secreto, o sea, de las cuantas cosas que hacen falta en este pueblo. Y... Eh, en lo inmediato, por ejemplo, usted tiene un psiquio que vive encima de un niño. Mira, vamos a resolver esto, vamos a tapar aquel hoyo, vamos a quitar aquel rullito, vamos a arreglar ese contento, vamos a arreglar aquella calzada, vamos a poner la tapa de los hoyos de, de la carretera en la ceja. Eh, y para que ustedes tengan, por ejemplo, eh, sepan la intención de psiquio, por ejemplo, desde que hubo el accidente donde murió un gran amigo de nosotros, un, sí. un gran, una, una gran persona de este pueblo. Sí. Eh, mi amigo José Luis Rosa, inmediatamente se llamó, se llamó a una licitación para comprar todas las tapas de los registros y de los invernales de la carretera La Ceja. Y el proceso, después que lo ganó una empresa, y después dijo que no podía porque habían subido las tapas, entonces el proceso se cae, el proceso vuelve y se reengancha de nuevo. Ahí viene y renuncia la, la incumbente de compra y el proceso vuelve y se uh -huh. cae, llega y cae como en, en, en un letargo. Y hasta que de nuevo, eh, por ejemplo, una reunión antes de ayer con consiguió y el nuevo encargado de compra. Eh, él dice que eso, él quiere eso con prisa para resolver problemas de los hoyos de las cejas. O sea, que se están haciendo las cosas para resolver los problemas eh, que están aquejando a, a, a nuestra ciudad. Por ejemplo, otra cosa que Siquio quiere y que llamó al director de compra, al director de compras, sí, de, el encargado de compra del ayuntamiento fue para licitar eh, uno, creo que 70, 80 metros cúbicos de asfalto para seguir con el bacheo de, la, de las calles principales de San Francisco de Macorís y también donde se incluye. La, la salida a Nagua, que se empezó un tramito, pero todavía falta llegar hasta los lados de Huiza, por ahí que hay unos hoyos que están tremendamente acabando con, con los vehículos que transitan por esa por esa vía. Niño. O sea que hay muchas cosas que se han ido al pasito resolviendo y otras que vienen en proceso por ahí ya. ¿no? O sea que al pueblo que no se desespere que estamos haciendo cositas para que se sienta que hay un alcalde aquí trabajando y empeñado en resolver las cosas de este pueblo. Niño. Desde la gestión de Félix Rodríguez, Alex Díaz y ahora sí que hemos, hemos visto que todos reparan eh, esta parte de la Avenida Libertad. <coughs> y hemos visto que nos han escrito acá, de hecho, de manera personal y en las redes. Y uno se pregunta qué es lo que tiene la Avenida Libertad, que siempre hay que renovarla o cambiar... Eh, el asfalto de la zona, o, o la plazoleta, es que se llama, ¿verdad? Sí, la, isleta. La, la, isleta, la isleta. La isleta. Y habiendo tantas comunidades y barrios que tienen sus calles, callejones, como le conocemos, en muy malas condiciones, y se enfoca como esa parte de la libertad. Bueno, que tú también tú tienes que responderle al, al pueblo, al casco urbano, a la ciudad. O sea, por ejemplo, la avenida Libertad es la avenida más transitada de este pueblo y también tiene que estar hermosa. O sea, tú no puedes tener... Un pueblo con una avenida que es la principal de este pueblo, por ejemplo, que se hizo yo no sé en qué es año, que yo ni aquí vivía, quizás tuviera nacido las imágenes, niño. Entonces, tú, tú tienes eh, que sí. se va deteriorando con el tiempo, los mismos árboles van rompiendo los contenedores, la casada, un año hay que repararla. Que Alex lo arregló y que quitó árboles y que también rompían lo, lo, la, los contenedores. Claro y está, cosas. pero Alex arregló creo que tres o cuatro isletas. Ahora sí, eh, las dos que se están haciendo aquí cerca de la, entre las Rivas y Salomé Ureña, y creo que Salomé Ureña uh -huh. y Salcedo, esa la dejó Ale licitada, y una obra ya ten, tenía un ingeniero contratista, y ese está dándole, dándole eh, eh, seguimiento a, al, al, al, al mandato de Ale. esa obra la dejó Alex y el ingeniero le está dando continuidad a esa obra que, que es la reparación de esas dos isletas en la Avenida de Libertad. Ya eso son de las cosas que yo advertí antes de las elecciones, que tuvieran en cuenta que el que venía a, a sustituir a Alex porque no se estaba religiendo, iba a encontrar un presupuesto idealizado, diseñado por el que estaba y era lo correcto. Sí, que para fines de sitio adaptarlo a la nueva a su gestión, iba a necesitar de un consejo de regidores que planificara en aquellos aspectos que no se habían dado los inicios. Pero esa fue una claro. de ellas. incluso Siquio no ha podido, o sea, no ha hecho ni una obra. Todas las obras que se están haciendo y que se han concluido que hay, hay algunas que se han inaugurado, fue Ale que la dejó todas. Todas, desde la A hasta la Z, pero la dejó de presupuestada, y, presupuestada entregó la... y entregó avance y la dejó toda que tenía su contratista. Porque si no hubiese entregado avance, podía hacer si los cambios. Exacto, pero le dio avance a todo, la dejó ah, contratada bueno. toda, la, la, la, la sorteó, hizo bueno, un sorteo. No saberlo, y los y todas las obras fueron sorteadas y cada quien tenía un contratista. Mira, a mí me encanta tu estilo eh, de actuar, claro, niño. Claro. Siempre me ha encantado porque niño es... Un, un tipo pragmático, pero con mucho nivel de compromiso. O sea, un tigre serio. Es lo que en buen Sí, en buen dominicano eso es lo que es. Es un tipo que se tira a la calle. Pero en, en, en base a, ese, a, a esa actitud tuya, a esa forma de tu ser, eh, yo te voy a decir algo. Aquí hay dos grandes problemas que son el asunto del tránsito, como lo planteó en principio eh, nuestro compañero Francis, y el tema. De las calles, los bacheos. Eso es una de las cosas. ¿Cuál es el plan con relación al tránsito? Los semáforos no, no están todos apagados. Eh, bueno, el asunto de los estacionamientos. Hay intercepciones, como por ejemplo, niño, tú que eres ingeniero, que cuando tú llegas a las calles Riva con Colón, ahí en Inemé, tú tienes que meterte a la mitad de la intercepción para poder ver si puede seguir cruzando. Entonces, muchas veces, viene un motorista todo lo que da y ahí a cada rato hay un accidente y es por eso. Sí, lo primero es, Amado, que nosotros como... como conductores o como ciudadanos. Uh -huh. No respetamos nada. O sea, por ejemplo, aquí si tú me puedo parquear dejando la, la, la parte del delante de la, del carro o la parte de atrás en la intersección eh, o sea, ahí me parqueo. Sí. Entonces, no importa que tú llegues a la intersección conduciendo, entonces tú no tengas la visibilidad para tú ver quién viene, si tú puedes entrar o no puedes entrar. O sea, cuando tú encuentras el tipo que se trayó en el guardalodo de tu carro, ahí que tú te das cuenta coño venía alguien. O sea, pero es que no tenemos educación. O sea, nosotros tampoco ayudamos. O sea, aquí, aquí, claro, hermano, aquí nos parqueamos donde, donde la gana, en la encima de la casada, donde, donde queda? ¿Qué ¿dónde hacer, ¿Qué hacer entonces para resolver este problema? Porque Exacto. ciertamente tú te encuentras con gente incluso que se parquean con el vehículo eh, eh, sacando una parte para la, la, la, para la otra Mira, calle, por la ejemplo, aquí nosotros o sea yo, yo yo era muy amigo del, del jefe de AME de aquí, de Peralta, que duró como unos tres años, sí. que nos conocimos incluso peleando ahí en, sí. en, sí. en el parquecito de Los Mártires sí. cuando lo estábamos construyendo. Yo me hice muy amigo de y le decía ahora, óyeme Peralta pero vamos a hacer lo que ustedes hacían antes, a poner, dice, oye, es que no tenemos hombres? Nosotros tenemos ocho hombres aquí, tenemos que tener por lo menos tres en la casa de guardia, o sea que quizás cuatro pueden salir a hacer servicio, o sea que no tenemos tampoco una, una AME que ayude, por ejemplo, a que la gente no se parque donde debe parquearse, que, que, que respete, tú entiendes, los espacios públicos, pero no, no hay, no tenemos una, una dirección de AME aquí que esté resolviendo, pero, aquí no hay policía de AME para resolver tampoco un poquito el tránsito. Pero o sea, antes se salían a la calle y creo que no habían tanto tampoco. O sea, veo que... Es... Pero, Amado, lo que te digo, por ejemplo, la gente antes temía, porque si te encontraban mal parqueado, te llevaban en la grúa. Ahora, por ejemplo, no pasa nada de eso. Y la gente dice, bueno, nada me va a pasar, déjame pararme donde yo pueda. La no, grúa de ustedes? No, yo creo. Niño. La, la del ayuntamiento no está preparada para, eh, para eh, subir casi vehículos, eh, sino para Carolina. hacer otras cosas. Eh, tu tú, niño, que ¿Fuera factible legislar para que se haga una modificación eh, a la ley y que pudiera la policía municipal ayudar a, a, a DGC con la, con la colocación de multas? Yo creo la... que el problema aquí no es de ley, el problema es que aquí hay que respetar la ley, porque la ley están está. Claro. Lo que pasa es que no la respetamos. Y Por mucho. ejemplo, tú llegas a Estados Unidos, desde que tú llegues a Estados Unidos, ah, que te montas sí. en el carro, lo primero que tú haces es con ese cinturón. Pa, y te pones ese cinturón. Ah, que mira, que tú no puedes doblar ahí. Porque que tú porque no... en Entonces... Allá nosotros vamos a otros países cómo somos nosotros? y respetamos la ley. Y aquí no respetamos a nadie. Hablando de eso, te voy a ayudar en algo. Te le voy mm -hmm. a agregar a ese comentario: el dominicano Ay. es tan especial, o somos tan especiales, que nuestro comportamiento. Cambia de la noche a la mañana, inmediatamente, desde que pisa... Tres horas y media de nuevo. No, lo primero lo que coge, horas y media. Desde que pisa el aeropuerto Cibao. La cerveza y en Oye, coma, en los mira, comadones que mira, están ahí. Desde que pisa el, el, el aeropuerto Cibao, tú ves un ciudadano ejemplar. Y cuando Yo llega no la cerveza y el el romo, pero niño los barrios de San Francisco de Macorís... Eh, los asfaltados, ¿qué tienen en, en programa? Mira, ¿Cuáles comunidades van a llegar a mediano o corto plazo? Mira Carolina, el ayuntamiento no tiene capacidad económica para tirar un granito de asfalto en un barrio. O sea, el, asfal el asfalto tiene que ser obligatoriamente el gobierno central. Ahora bien, el, el ayuntamiento sí te puede, por ejemplo, eh, y, y Francis, que fue regidor, duró muchos años allá, lo sabe. Y, y ustedes también lo saben, porque aquí nada más tira falta el gobierno del Estado, el el el o sea, el gobierno central, sí. no el ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento te puede tapar un hoyo. Ustedes ven sí. los trabajos que da tapar un hoyo. Pero los bacheos y eso Los todo. bacheos, exactamente. Entonces, el ayuntamiento no tiene capacidad para para tirar una carretilla de asfalto en ningún barrio. Ahora te puede hacer un contén, te puede hacer la calzada, te puede tirar un afirmado que te tira unos cuantos metros cúbicos de, de, de material, te lo riegue te, y te lo compacta. Eso sí puede el ayuntamiento. ¿Y de qué pero tan asfalto. Caro el, el metro de asfalto está entre para... los 6.800 a 7.000 pesos me el metro cúbico de asfalto. ¿Sí? ¿Sí? En perdón, planta, Francis, en planta. para que él me pueda responder. Eso es perdón, muchachos, Francis. Entonces, ok, sabemos cuál es el rol del gobierno central y el ayuntamiento, pero para los barrios, ¿qué tienen ustedes pensando? Pensado hacer, en aceras, con tenis, bacheo. Eso está en el presupuesto, ahora es viene okay. un presupuesto y hay hay yo no sé cuántas obras pequeñas para los barrios. Okay. todo Incluso, por ejemplo, Ale, Ale, se fue al extremo, por ejemplo, hay un, eh, Francis sabe eso. hay un presupuesto participa, participativo, participativo que sí. creo que nada más involucra, creo que el 20% del presupuesto para los, para los barrios. Ale se iba casi un 100% a los barrios, ahora también es lo mismo, por ejemplo, qué obras eh, ¿Qué obras eh, grandecita en uh -huh. la ciudad tiene Siquio para, para este nuevo presupuesto? Bueno, eh, para ninguno de ustedes es un secreto que el gobierno central va a aportar unos 60 millones de pesos y, y el gobierno local va a aportar unos 10 millones de pesos para, para la, la ampliación y mejoramiento del mercado. Sí. Otra obra uh -huh. que tiene Siquio que es por ejemplo la obra que yo de una vez que, que llegué donde Siquió. Y que empecé con Ale, que fue la ampliación de la Avenida de los Mártires, donde el taponcito que se hacía ahí ya hoy es cuestión del pasado porque se amplió desde el Triángulo hasta el cine a cuatro vías, cuatro carriles. Y ahora vamos a seguir, desde que empiece a ejecutarse el presupuesto del año que viene, vamos a, a seguir la ampliación de la Avenida de los Mártires a cuatro carriles. Se van a morder la, los laterales, unos 80 o 90 centímetros de cada lado donde el mayor costo es mover el tendido eléctrico, que casi está todo eh, en, en, encima, encima de, la, de la vía, moverlo. Pero el, de norte, el gerente regional de Ede Norte, con asiento en Santiago, vino y, y tuvo una reunión creo que el lunes aquí en la gobernación y siguió inmediatamente como tiene en ejecución la ampliación de la avenida de, de Los Mártires, le pidió al incumbente que él necesita que le muevan todos los postes de luz. Porque yo me recuerdo no que no cuando... le pidió decía... que revisara la, la, la tarifa eléctrica de aquí. <risa> Eso, Pero, la, bien, eh, para que no continúe puede, el robo de para allá. Estamos en otra cosa, señor. Eh, para que no continúe el eh, robo. loco, en el loco, tranquilo. Estamos en otra cosa, Francis. Sí. <risa> Entonces, Francis... Eh, te decía que me recuerdo como ahora que cuando se hizo eh, la solución de la salida de San, San, sí. eh, eh, Santo Domingo, una de las partidas más costosas fue mover tres potes de luz que costó unos 700 y pico de mil pesos que le tuvimos que pagar a Edenorte. Wow. Entonces, ¿tú te imaginas si eso fue mover tres? ¿Qué sería mover 30? ¡Ay, mi madre! ¿Cuánto saldría Mira, entonces? Y lo grave de todo es niño, que es una relación que precisamente Edenorte tiene una obligación de pagarle al municipio para, por ese poste de luz que está ahí, el uso de y su uso aéreo. Claro. Uso que es una discusión que yo llevé no. en los años 2011 por ahí, que se frenó porque se hizo un acuerdo entre los alcaldes del país y Cerso Marrancini, pero eso está pendiente. De hecho, el ayuntamiento debiera, debiera, la debiera de compensar. La luz servida la en la pública. poste en, la, en las noches, la que te dan a ti, incluyendo. Yo digo que debe incluirse los clubes, que el ayuntamiento lo asuma, pero el de norte rebaja el costo que tiene las luminarias, lo, lo que es iluminar la ciudad, y que reciba el ayuntamiento para atrás el dinero del 3%, por lo que cobra el de norte bueno, durante eh, un mes, que, que se rebajen de ahí el de norte, la que nosotros lo cogemos en la calle San Martín. Eh, Niño, el, sí, por eso que se rebajen yo estoy esa. de acuerdo con que los clubes no integren. No, no Niño, pero San Martín no paga para que tú sepas. ¿Entienden ustedes como ayuntamiento que es factible, que es correcto hacer una inversión de casi 100 millones de pesos en, en el mercado ¿Cómo? municipal de San Francisco de Macorís, ahí donde está? Bueno, si fuera yo alcalde no, no lo hiciera. Estoy ¿Por qué? Ah, pues tú estás Porque Eso, tú tienes que sacar ese foco de, es claro, de contaminación que claro, hay. Okay. Okay. Hermano, es un arrabal sí, en el sí, centro sí. de la ciudad. Sí, eso es, Desgraciadamente, pero es tú, así. Desgraciadamente. Pero usted es asesor del alcalde. Bueno, pero una cosa es que yo sea asesor y otra cosa es que se dejen, por ejemplo, de llamar. Asesorio. Pero además, <risa> además, no tiene la capacidad del ayuntamiento para hacer cuatro nada. mercados satélites, sí. que sería lo ideal, tú me entiendes, para sí. que se saque eso de ahí, se haga una gran plaza, tú me entiendes, una, una gran plaza comercial, donde todos esos comerciantes que están ahí, porque hay mucho comercio, se mucha tienda, millones muchos, de para hacer aunque sean dos niños. Eh, sí, pues, los, claro los que sí. Porque, no, porque esos son dos, esos son naves, eh, armados, con piso, tú entiendes. O sea, no es, no es una inversión tan cuantiosa. Ahora, exacto. el tú involucrarte tú sacas todo eso, eh, toda esa Ay. gente que vende, que vende ahí plátano, que vende yuca, que vende verdura, bueno. eh, ya ustedes pueden imaginar pero lo que puede ser. Tenemos que, que empoderarlo los ciudadanos. Pero yo le expliqué el día pasado lo no que no significaba sería, meter un peso ahí. Pueden Laga. ser 5 mil millones y se lo va a tragar. Yo no estoy de acuerdo con esa obra. Mira, en una ocasión, Alex Díaz... No y sé si que... se hace, tiene que ser con el consenso de una planificación del a... orden okay. ahí arriba. Mira, <risa> en una ocasión, Alex Díaz me comentó, no recuerdo si me lo hizo conmigo de manera personal o fue en el programa, no recuerdo. Pero sí me comentó que se había hecho una negociación con Marcelino para eh, comprar el solar o el lugar que está ahí en la esquina de la Bienvenida sí. Fuerte Duarte con Fran Grullón. Sí. ¿Hay planes del ayuntamiento? Porque la idea era ampliar la salida de San Francisco. No, no, planes? no. Eso no y gente. además, eh, mira, si tú te fijas, comprar la esquina, no, tú no okay. vas a resolver ningún, tampoco no. ningún problema. Porque es que ahí no hay... tú coges, compras la esquina por ahí y cuando tú cruces el puente, ¿para dónde tú vas a tirar la vía? No. Porque ahí tú tienes una construcción grandísima ahí, sí, también una vaina de muebles. La, Niño, sí, una o sea, no hacemos nada con ampliar, con, con, con, amplia, con un embudo. Ya. Porque vamos a terminar a 10 metros en lo mismo. Sí, un cuello de botella. Para sí, eso no es un de Alex. Eh, a mí tampoco me gustó nunca esa, esa, esa idea. Bueno. Algo interesante que dijiste acá es que, ok, tú eres el asesor, eh, podría ser el asesor de Siquio, <ríe> <ríe> pero que tal vez él no se deja asesorar. Lo no, no. no, él no. se deja sí. asesorar, claro <ríe> está. Claro. por no estoy ahí. Pero él toma, yo decisiones, yo pero él, él la él toma las decisiones. Pero de claro. yo que al final la decisión es lo de Lo del mercado. Ay, la pregunta ahí es que voy en ese sentido. Eh, ¿Para cuándo está estipulado, qué se tiene pensado eh, en torno a las iniciativas para empezar a renovar, a reestructurar lo que es el mercado municipal? ¿Y qué equipo conformará, suponemos que encabezado por ti, como encargado del departamento de obras de acá, del ayuntamiento? ¿Cómo se va a hacer este trabajo, que es un trabajo un tanto Mira, eh, importante? Ya, ya se empezó el domingo, eh, el arquitecto Iván Joaquín fue al mercado, hace un levantamiento porque obligatoriamente para si yo voy a buscar los recursos que el gobierno central le va a, a, a aportar para la, para la construcción del ayuntamiento, obligatoriamente tú tienes que llevarle planos, tienes que llevarle presupuesto. Entonces, se está haciendo eh, el, el, el proyecto para entonces llevárselo al Poder Ejecutivo para que derogue, derogue la, eh, los recursos. Ahora bien, si se va a hacer el mercado por completo o a remozarse por completo, no va a ser no va a ser ahora con estos 60 millones más 10 que tiene Siquio del ayuntamiento, va a ser para también el año 2022 y 2023 a largo porque, plazo digamos, porque sería una cosa, tú entiendes, de, de una gran inversión que Obligatoriamente, o sea, el dinero no va a estar de la noche a la mañana, tú me entiendes. Ya para el año 21 habrán 70 millones de pesos, pero ya habría que esperar el, el 22 para hacer lo otro. Ahora, el gobierno, por ejemplo, quiere ayudar a Siquio a, a hacer un mercado. Bueno, pues eso tendría que venir el gobierno central y... Empoderarse asumir. y asumir la construcción del mercado. Bueno, gracias. Y, y que no sea ahí donde está. Gracias, claro, mi que querido un... hermano José López, niño López, señores, que ha estado con nosotros aclarando de una serie de puntos con relación al tema municipal. Le agradecemos infinitamente. Y no te vayas.